Bueno, como veis, estamos protegidos de los virus y de todo lo Es por la mola. Ahí, súbete. Bueno, de dejamos así. Bueno, vamos a explicar un poquillo el invento. A ver, aquí tenemos un, un monoplato, ¿vale? Ovalado, fijaros que es más estrecho así que, que así, ¿eh? Es ovalado, ¿vale? ¿No? Que digáis, hostia, es que lo tiene torcido, ¿no? Es que es así, ¿vale? Para que haga diferente fuerza en diferentes puntos de, de recorrido, ¿no? Del movimiento de la pierna bueno pues si os fijáis este es un monoplato nuevo, nuevo de trinca este no se ha llegado a montar nunca está intacto no se llega a montar nunca jamás ¿eh? ¿vale? y es un 34 yo ahora estoy usando un 32 por el recorrido que hago uso un 32 ¿puedo usar un 34? sí pero no tendría reservas para cuando voy muy cansado si alargo la tirada y voy poco cansado me quedo un poco justo con el 34 ¿vale? Pero prefiero el 32 que es el que uso normalmente así que bueno, pues si os fijáis, aquí hay, bueno, la, la curvatura es bastante, ¿eh? no sé si va a apreciar, pero bueno, está bien, está redondito, no hace, no hace gancho, ¿vale? No hace gancho, eh, está correcto, ¿no? Uy, no limpio la lente, bueno, no sé cómo va a quedar. bueno, vale, vale. vale, eh, Entonces aquí tenemos uno con un uso no extremo, un uso, cierto uso, pero tampoco la hostia de uso, ¿vale? Eh, pero bueno, si os fijáis, mira, por aquí se aprecia mejor, si os fijáis, ya empieza a hacer como un poco, ¿veis a esta? Que hace como, ¿eh? como un poco C, un poquito C aquí, está un poco más metido aquí, un poco más centrado para dentro ¿ves? Un poco C, un poco de grasa ahí, pero ¿ves? Hace un poco C en algunos dientes, no todos, pero algunos hace un poquito de C, ¿ves? Y los que eran finos, había el, el gordo y el, y el fino, y bueno no, bueno, no sé, bueno, da igual, el caso es que hace un poquito así, entonces qué inconveniente o qué problema hay ahí, cuando hace esa forma, ¿eh? ese, ese ganchito, que cuando tú vas pedaleando y tú recoges, bueno recoges, la cadena se recoge hacia atrás, la recoge el, el, el cambio, ¿no? A veces, si no está muy bien alineado, depende en qué piñón vayas tú atrás, y depende de lo alineado que esté, piñón trasero que, con el que estás jugando y el plato, depende cómo te levanta un poco la cadena hacia atrás tú estarías pedaleando y la cadena hace un poquito como en vez de salir en vez de salir recta saldría un poquito, enganchándose un poquito hacia atrás, enganchado, y además suena un poquito de hecho suena un poquito vale un poco de clic, clic, clic, clic va sonando un poquito, ¿no? cada diente, entonces vamos a intentar solucionarlo, a ver si lo conseguimos teóricamente, debería funcionar vamos a intentar solucionar ese gancho limándole, nada una esquinita aquí, comiéndonos una esquinita pero muy poco, ¿eh? no vamos a llegar hasta arriba, sino simplemente quitarle esa esquinita que hace un poquito hacia atrás, quitarle para que no tienda a levantar la cadena. O sea, lo que queremos evitar es simplemente que no levante la cadena conforme va pasando tú por aquí arriba, lleva la fuerza, y cuando llegas por aquí, aquí ya sale sin fuerza, porque la recoge el cambio trasero, ¿no? la, la tensión de la, de la pata del cambio. Entonces, pues ya te digo, eh, lo que vamos a intentar evitar es eso, que no se enganche para arriba y poder aprovecharlo un poco más. Esto es una prueba, tampoco estos son baratos, los compro en Aliexpress son baratos, pero bueno, vamos a hacer la prueba y si funciona, pues irá bien, porque hombre, pues a lo mejor le sacará 800 kilómetros más, no sé, 800, 1000, quizá ya es mucho, pero a lo mejor 800 kilómetros más sí que le puedes sacar, ¿vale?, al plato, al monoplato, y bueno. ¿Cuánto pueden durar? Pues no lo tengo medido exactamente, pero un monoplato de estos que son aluminio 7075 este es un Motsub. un Motsub va bastante bien, este me gusta mucho esta marca va bastante bien pues cuánto puede durar hasta llegar a este punto que ha hecho un poquito de gancho y ya no va perfecto pues a lo mejor es difícil decirlo, 2000 2000 kilómetros por ahí podríamos decir, depende de lo que andes depende de lo que andes, pues 2000 kilómetros te duraron un año o te durará medio año o te durarán tres meses. Depende de lo que andes. Pero vamos a ponerle unos 2.000 kilómetros. Como un cambio de cadena. Quizá como un cambio de cadena más o menos. Sería cambiar cadena, cambiar monoplato. ¿Vale? Piñones traseros no. A lo mejor sería cambiar cadena, cambiar monoplato. ¿Vale? Que es lo lógico, ¿eh? Es lo lógico. Pero es lo, es lo, lo lógico y es lo, lo estudiado, ¿no? Que se dice siempre. Pero bueno, podríamos decir eso. Entonces, bueno, vamos a ver si se le puede pues sacar algo más. vale A ver si limándole esa esquinita sacamos algo más. Esto si no tenéis esta herramienta en casa, pues con una limita chin chin chun le vais dando con una limita un poquito y lo hacéis igual. Vale, yo lo voy a hacer un poco en plan drástico porque como tengo esto aquí voy mucho más rápido, pues total para probarme vale, ¿no? Pero si no pues con una lima, con cuidadito, lo engancháis a algún sitio si podéis o a mano, pum pum pum y le vais dando en cada diente, cada diente le vais quitando, ¿vale? Como es aluminio es blando, ¿vale? Bueno, vamos allá. A ver cómo lo vamos a hacerlo así, porque tengo que tocarle aquí. lateral, Hacemos el otro punto del lado, ¿eh? parado, eh. Está ahí. Y hasta no le doy al otro porque creo que va a ser suficiente. Creo que va a ser suficiente. Bueno, le hemos comido un poquito aquí y un poquito en el chaflán de lado, ¿vale? Para que el para que al limar que también tienes como a ensanchar el diente un poco, es muy poquito lo que hemos limado. Pero bueno, ¿veis? Fijaros que ahí se ve, ¿ves? Hemos tocado nada. Una puntita. Una puntita, ¿eh? no es que metas ahí dentro ni nada, por entonces le quitaríamos la forma redonda. Solo la puntita. Bueno, pues ya lo probaremos. Lo voy a montar. Ya os diré el resultado dentro de unos días cuando la, la pruebe. Sí que le falta un poco. Le falta un retoque en este lado. Sí que le falta. Voy a darle un retoque en este lado porque le dan el otro, pero sí que es verdad que cuando pasas el dedo, aquí está bien y aquí está un poco más áspero. Y vamos a buscarle que esté como más fino el, el enganche de, de la cadena, que esté como más pulidito. Vale, ya están todos. Vale, ahora habría que coger lo ideal. Es ahora una limita suave y acabar de hacerle el remate bien hecho. De todas maneras, es suficiente porque tú, cuando ahora le metamos la cadena, la cadena lo va a gastar. La cadena al rozar va a gastar si queda un poco áspero de haber pasado la, la radial, lo va, lo va a acabar de pulir la propia, la propia cadena. O sea que no, no pero bueno, le hemos hecho toque aquí. Vale, que lo veis que está un poquito así no que hemos querido hacer así, hemos querido hacer un poquito así porque lo que se trata es evitar que, piu, que se lleve la cadena para arriba, que, que la eh, como le dicen bueno, ya me entendéis que, es, que pegue la cadena hacia arriba, que se la lleve para arriba, y ya está entonces le hemos dado aquí, le hemos dado aquí y le hemos dado aquí, para que haga un poquito de forma, un poquito medio, un poco redonda, ¿vale? que no sea solo así quedaba lo mismo, porque la cadena lo hubiera gastado pero bueno, ¿vale? pues ya está, yo diré el resultado, montaré y ya sacaré Mañana no, saldré el lunes, ya os diré el resultado, algún directo en algo, os diré si funciona o no. De momento queda un poco en el aire. Venga, vamos. os explico cómo está montado el tingla este. A ver, en general, el plato, esto iría con un tornillito por aquí, esto iría sentado aquí. Esto es para las bicis chapuzas, ¿eh? las que vienen ya de origen bien, pero las bici chapuzas iría, espérate, ¿no? que me estoy equivocando yo, que era, el, era por el otro lado, no. Exacto, este es el del lado grande, va por el lado atrás, por aquí. Eh, ya me estaba yo poniéndolo mal, ¿vale? Pues esto iría así, ¿vale? Iría montado así, ¿vale? Por detrás, este sería el del plato grande, aquí iría, aquí es donde se montaría el monoplato, no se montaría aquí encima, se montaría aquí detrás, ¿vale? Entonces le meterías tu tornillito, que sería más corto, y luego le meterías. Bueno, esto sería al revés. Que lo estamos poniendo al revés esto iría así y aquí atornillaría. ¿veis que sobra? porque yo le tengo hecho un invento son tornillos ya un poco especiales ¿vale? iría cogido así ¿vale? y ya está iría, iría cogido el, el monoplato ¿vale? ¿qué he hecho yo? para hacer que tenga un poquito más de desplazamiento este plato y no esté aquí sino que esté un poquito más aquí un poquito más en este lado, más separado ¿vale? esa pequeña separación para que me alinee mejor en la parte de piñones grandes cuando hacen más fuerza en subidas, yo lo que le tengo puesto es una arandela aquí. Bueno, tengo una arandela puesta entre medias. ¿Vale? ¿Graba así? Vale. Me ha hecho una foto antes en vez de grabar. La hostia. Bueno, yo le pongo un grosor porque yo lo que hago es alinear el plato un poquito hacia acá para que luego me quede un poco más alineado con los piñones de atrás ¿vale? eso a gusto del consumidor ¿vale? pero yo le he hecho eso, un invento para que esté un poquito más separado, es por eso le veis esta arandela aquí entre medias ¿vale? entonces ya está, yo le pongo una arandela aquí entre medias tengo unos tornillos más largos de la cuenta, son de acero oxidable no son los normales, son de acero oxidable y ya pidió expresamente a esa medida para que me valiera para hacer esto entonces a mí va a quedar eh, para que llegue a la medida del tornillo aquí tiene, necesita una arandela detrás en realidad si el tornillo lo más corto no lo necesita, pero como yo puedo jugar aquí y uno más todavía, metiéndole dos arandelas por eso cogí esta medida ¿vale? y ya está bueno. pongo uno para que veáis un poco ejemplo, y ya está, vale. Bueno, falta bloquearlo detrás si no se bloquea solo, y ya está. Es este igual, 3, 4, todos, y ya está. Luego pasamos la cadena y sacamos la cadena con un monoplato. Pones esto así, lo haces con la cadena así, pum, la pasas por aquí y ya la tienes enganchada, vale, sin problemas. Vale, pues venga, acabo de, de montarlo y ahora sí que ya, ya hasta que no salga, no lo probaré bien porque ahora así va a funcionar pero se trata de verlo haciendo fuerza, en todos los piñones, ya, ya jugando bien, ¿no? Así que, listos, hasta la próxima.